Muito mal. É uma eu consegui enfrentar um pouquito, moderada. É... Boa. Ok, então vamos começar. Ah. A primeira pergunta é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, que é onde e quando descobriste o cinema? Upa, boa pregunta. De hecho, que no esperaba, ¿no? Mas yo siempre lembro una cosa muy exquisita, porque yo Fato eh, trabajando en em cinema, eh, estudiando cinema, hice varios caminos, ¿sí? Entonces, siempre me, me pregunto: ¿cuál fue el origen del cinema? E eu não tenho, tipo, uma, uma resposta, sabe? Um familiar que trabalhava, eu fui para um set de filmagem e fiquei apaixonado. A primeira imagem que vem para mim é quando eu era criança e meus pais gostavam muito de filmes, sim? a gente veia muito filmes juntos, mas eu lembro particularmente duas vezes de filmes onde meus pais sozinhos estavam olhando pela noite, sim? cinema. Y yo, como crianza maldita, iba a espiar, se fala, ¿sabes? Sí, Cuando él y se... sí. a espiar un cinema Y las eh, dos veces fui descubierto. <risos> Esos dos filmes que ellos estaban olvidando eran Yellow Submarine, los uh -huh. Beatles, que yo vi, tipo, a tela esa súper psicodélica, yo que yo tenía seis años, ¿no? Y yo vi esa tela psicodélica amarelos, cores, una cosa, y fique oleando bastante tiempo, y cuando ellos ven que yo estaba allí, hablando no es para crianza, cara, tengo que ir a dormir, yo fui y me quedé en la cabeza con ese mundo psicodélico, que creo que fue un problema hasta los días de hoy, y otro filme, que eu vi do mismo jeito, ellos olhando el filme y yo espiando hasta, hasta ser descubierto, fue The Wall, de Pink Floyd, ah, también. También de música. Cara, Muito de música, muita psicodélia, e eu lembro tanto que fiquei traumatizado. Eu lembro que vi o filme, vi bastante, de fato, The Wall, vi ainda mais, era bem mais maluco. né Meus pais gostavam muito de música, meu pai gostava Pink Floyd, os Beatles, né o jazz. Mas eu justo vi esses dois temas e lembro que a parte de The Wall foi quando o cara tira a dele. Para mí fue tan fuerte que hasta traumatizado de las personas que no tienen sombrancelas. Sombrancelas, <risas> sombrancelas. ¡Wow! <risas> no tipo chicos, ficó en mi cabeza esa, ese, ese mundo onírico, esa, ese, esa cosa tan maluca de, de que un cinema puede generar. Uh -huh. Tanto que hoy en día me da del mundo de la ficción, sí? más con bases en la realidad allí. Porque tiene una realidad tan próxima que para mí fue una explosión en la cabeza. Aquí lo puede existir, ¿por qué no es para crianzas? Y e otro era un um diseño animado, ¿por qué no es para crianzas? Entonces, yo que ese fue mi, mi primer impacto con el cinema. Esa verdad de, de, de ver varios filmes, más llegar a esos y e, e entender que, que era otra realidad y que acontece en una televisión. Para mí, eso fue como chocante. ¿Y e tú después? Estudaste cinema mais tarde, não é? Sim. E tu, essa era outra pergunta que eu tinha para te fazer, que era se tu começaste por estudar cinema ou se começaste por estudar pintura, ilustração, outra coisa? É. Interessante pergunta. Eu acho que sou meio um caso à parte, porque eu não sou o cara que após... Apoia... Aquel acontecimiento, yo quiero hacer cinema. Sí. ¿Sabes? Que tengo sí, sí, que sí. Eu admiro a esas personas porque yo gosto cuando hablan. Desde entonces quería hacer cinema, sí. pedí una cámara, <risos> registraba todo, comencé a preguntar, ¿sabes? Fui un set y estudié cinema y hoy y hoy y cine. cinema. Yo soy sí. un poco un híbrido que ainda voy transitando mismo dentro del un cinema. Uh -huh. eh, acontece lo mismo para mí, las artes, ¿no? Eh, eh, unas artes, no soy un camino, solo, no faço solo grabado, grabura. Yo eh, faço poesía, fotografía, pintura. O mismo acontece en un cinema. Yo no llegué directo a un cinema. Uhum. Eso que hasta até hoy eu me pregunto si es un cinema un canal que estoy haciendo, ¿no? Yo eh, llegué a muchos caminos. Eu, eh, lo que yo pensaba era que quería hacer pintura. Uhum. Después percibí que era diseño publicitario lo que uh -huh. eu quería hacer. Eh, entonces, entendí que también gustaba de los efectos especiales. En mi cabeza tenía muchas cosas, todas relacionadas con la arte. ¿sí? Eh, entonces, cuando yo acabé los estudios secundarios, que fui para una escuela que tenía diseño gráfico, tenía eh, varias otras técnicas, digamos. Que, que, que abarcaba ilustración, yo fui a estudiar diseño de imagen y sonido en UBA. Entonces, uhum. a pasar, fue directa para allá. Sí, pero ainda no, no, no tenía en la cabeza que era, quería ser director o, o director de arte. Yo quería relacionar las artes con aquilo. Pero eh, previo a eso, yo ya hacía, por ejemplo, pintura. Hacía pintura. Yo siempre fui pintura particular. Nunca no, no fui a Fagundag ni ni nada de eso, pero hacía pintura y cuando entré a estudiar cine, yo hice cursos de, de guión, de escenografía, más acabé frustrado porque yo trabajaba en una sorbetería de crianza, entonces no, no daba el tiempo para hacer facultad y es, no sé, esa USP aquí en, en São Paulo, yo hacía en la UBA estatal, me sí, sí, sí. demandaba mucho tiempo y acabé, yo hice tres años y fale, no es para mí. Ni tampoco tenía certeza que cinema cine, lo que quiero hacer. Uh -huh. Y acabé estudiando eh, comunicación, periodismo, comunicación publicitaria. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, acabé en la publicidad, pero continuaba haciendo roteiros, escenografía, eh, seminarios de Dirección de Arte en no un cine, tanto que mi entrada en no un cine es pela la Dirección de Arte. Uh -huh. Yo, até el día de hoy, continuo haciendo dirección de arte. Yo dirijo, pero entré por la dirección de arte, tentei relacionar el camino de arte con el cine, y el primer vómito que usted tuve fue dirección de arte. Hoy en día, percibo que eu, todo lo que fiz era para dirigir. Pero fue una cosa muy orgánica, a tu día de hoy. Fue muy orgánica. Eh, Entonces, mi entrada fue... Chocó varios lugares del cine, de la poesía. Um pouco também o que falávamos no outro dia de tu teres uma paixão por todas as artes, não é? A mesma coisa, a tua paixão sempre com a literatura, com a poesia e, e tu e, e em particular essa paixão que tens com o realismo mágico, não é? Que também Sim, constantemente está. te inspira e constantemente te leva a, a criar, seja de um lado, seja de um outro, nesses teus trânsitos entre meios, entre tipos e géneros, de publicidade a outras coisas, enfim… Uh... É, tem essa baga bagagem na barca, chiva. Eu acho que é um defeito sim. É, ainda faço terapia Para entender que é uma virtude Mas eu ainda vejo como um defeito De não ter a possibilidade De ser tipo um poeta incrível E em duas frases transmitir tudo Eu não sou um gravador incrível E em um desenho transmito tudo Eu não sou um artista plástico Eu faço uma escultura e transmito tudo Então hoje em dia percebi que O cinema para mim, é o melhor para abarcar a literatura sim. que eu gosto, a pintura que eu gosto, a poesia que eu gosto, o cinema que eu gosto, e vomitá-lo de uma forma. Então, acho que é a melhor ferramenta que hoje em dia eu consegui dominar digamos, para juntar sim. tudo aquilo. Sim, sim, sim o cinema digamos é... Que é o mais abrangente não é a forma que te permite combinar mais mais mais paixões, digamos assim. Exactamente, y eso es lo, lo maravilloso del cinema, digamos, ¿no? Es parecido un poquito, un poquito a Collagen, Narchi, donde usted puede votar fotografía, poesía, ilustración, pintura juntos. El sí. cinema para mí es esa capacidad allí de votar de aquel libro de García Márquez, sí, aquella poesía de Cortázar, aquella pintura de, sí, todas esas cuestiones, esa fotografía y vomita las juntas, entonces uh -huh. eh, creo que también ahí es donde mi, te, mi terapeuta ayuda a hablar que es una virtud porque uh -huh. tiene esos caminos de... yo de, de, de, gosto de la dirección por eso, la dirección de arte también de eso pero un director, usted tiene un director del camino, que tiene camino del cinema, sí. tiene monchi de referencias del cinema sabe del cinema, conoce fotógrafos eh, y, y, y volca a todo aquello Nessa história do cinema. Tem diretores que vêm da atuação, do teatro, e traz Bertol Brecht e uma bagagem de teatro e chega na tela. Tem fotógrafos, tem pintores, sim? É, é, sim. David Lynch, que, que trazem uma bagagem diferente. Então, isso me permitiu para mim trazer essa bagagem de literatura, poesia e pintura para vomitá-la. E fazer esse trabalho de síntese, que também é um bocadinho o trabalho que fizeste agora, para o argumento, também é um trabalho de síntese, de alguma forma, não é? Do, neste caso, com mais do que um filme, mais do que uma obra de um mesmo autor, mas já Sim. lá vamos, já vamos falar sobre, sobre esse trabalho. Boa, Antes disso, eu tenho uma pergunta que pergunta. algum tempo te queria fazer, que é, por é que foste para São Paulo? Porquê é que saíste de Buenos Aires e porquê São Paulo? Uf, quanto, quanto tempo temos? <risos> Eh, igual que que un cine es otra pregunta que ainda no resolví ¿sí? <risos> ainda estoy aquí llevo ocho años y fue tipo un trabajo increíble yo siempre falo que eu quería me perder cuando eu saí da Argentina eu quería me perder me voy a era ese y este vi muy, <risos> muy perto vi muy perto, perto. Para te perder. por sorci sí total Total, el lugar cierto, porque fue tipo una sacudida inicial, ¿sabes? Cuando se piensa, ah, Latinoamérica, o idioma, no, no, es no es tan diferente, somos irmãos. Y yo recibí una chacualiada, tipo, que fique perdido dos años. Dos años muy perdido. Yo lembro una anécdota de estar en Río de Janeiro, que yo amaba, como todo extranjero, Río de Janeiro, haciendo fotografías magro, súper magro, para caralho, la barba gigante, el cabello gigante. Bueno, parecido como estoy ahora, pero exacerbado y magro y cara de loco. Yo solo tenía una cámara eh, analógica, yo tiro fotos sí. analógicas, soy un poco vintage. Yo solo hacía fotografía y tipo, tenía grana para comprar rollos de foto y, comer, y comprar pound, ¿sabes? Uh -huh. Limitadísimo, uh -huh. mas yo estaba muy feliz. Y yo veo un amigo meu de Argentina eh, para estar conmigo unos días lá no Rio de Janeiro. Yo estaba justo en la favela, vi llegado. Y yo lembro que él mucho, hablamos mucho. Y e un um día, muy asustado, me pregunta, cara, ¿usted está bien? Y e yo fale, Yo estoy en no el mejor momento de mi vida. Y e yo juro que estaba al borde da loucura, mas tinha um prazer de la locura, mas yo un placer de hacer aquilo. Sim. Y eso era un poco de, de esa idea de ir para me perder, eh, salir de lugar de conforto. Yo, en Argentina, ya trabajaba en cinema, como ya había feito algunas cosas como director de arte. Trabalía 8 años en cine, tenía una namorada moraba con ella, seis años, ¿no? Y yo siempre quis viajar y yo falava que era un frustrado das las viajes. Entonces, uhum. mi idea de salir del país fue salir de ese lugar de conforto, me perder, me dejar, eh, permear por otras experiencias. Y fue bastante eso. La pregunta es por qué San São Paulo yo tenía un, una amiga en México trabajando en Televisa, canal de TV, haciendo cine, seriados, eh, que uno quería mucho eso, y otro amigo que hacía documentarios en Brasil. Entonces, fale, vamos para Brasil. Uh -huh. yo voy a intentar hacer lo que yo sé que es cine, pero si yo acabo haciendo pranchas de surf, na praia vou ser o homem mais feliz e também estuve a isso de fazer prancha, de estar na, em Ubatuba em Ubatuba sim, sí. então foi um lugar meio de me perder, sabe? Okay. Eu esteve ao borde de, de, de, de me perder ao e, borde e depois nasce a tango e é isso que te salva de te perderes ou a tango já nasce quando tu já não estás não, perdido? não, não, não, não, não. Eu, eu, tango é muito posterior, okay. fato, tango é recente okay. mas... Eh, no, yo entendí que no caminaba de ese jeito, que uno podía ser artista, que uno podía ser un fotógrafo comiendo sopa uh -huh. ¿sí? que uno podía ser un poeta, si ¿sí? uno chía uh -huh. donde escribir, eh, y que estaba en San Pablo, que uh -huh. para ese camino artístico San Pablo no era el lugar, entonces uh -huh. San Pablo chía algo para me dar. Y yo intenté ser un poco más experto y comencé a trabajar en publicidad allí. ¿sí? Uh -huh en la parte de la producción, entonces, tipo, un mundo de cine dentro de la publicidad, comencé a ganar dinero y eso me dio a posibilidad de continuar estudiando, Fiz fotografía para el preto, comencé a tirar en pinhole, entonces comencé a tener una estabilidad allí, ¿sí? a volver a mis raíces fuera de mi tierra, digamos, fue lo que me trajo a tierra. Yo que hay un cuento muy interesante de un escritor argentino que es... Eh, Dolina, que él ah. tiene un um personaje que falaba que quería viajar un mundo también para se encontrar, un contrario de mí. El cara fue para todo el puto mundo, a todos los putos lugares, Egipto, él piraba con diferentes lugares, a Italia, con sus orígenes, y e que no sé, fue para África, orígenes... Y el cara acabó voltando a su casa en Argentina y e él acabó se hallando, encontrando en la terraza la sacada ah, sí. de su casa. Sí. Y, y, y ese, lo que conto, canta es que, que, que el viaje es interno. Sí. Yo quería salir para me perder, yo me perdí, mas me volteé a encontrar en el mismo lugar que yo me perdí. Sí, sí. Y para yo me encontrar, volteé a mis raíces, más fuera de mi tierra. Acabé haciendo lo que yo hacía en Argentina aquí. Tanto que Mía Maya, tu día de hoy, y fala, ¿por qué no volte Y falso mismo aquí, ¿de? <risas> tipo. <risas> Mas não um precisa desse trabalho, desse giro interno. Às vezes precisa viajar para fazer esse giro interno. Eu fiz esse giro interno, me perdi me voltei a encontrar aqui fazendo o mesmo que fazia. Só que um pouco mais maduro. É... E depois, queres me contar depois então, como é que nasce a tango? Sim. É... Eu acabei trabalhando em publicidade aqui, publicidades muito grandes, em São Paulo, em Irlandia, em produtoras, como diretor de arte. Hum. Que era algo que ya estaba haciendo en Argentina, pero siempre, ¿sabes? Cuando usted tiene un rol, tu trabajo en dirección y arte, se hace escenario, un escenografía, ¿eh? ¿no? Sí. Mas yo siempre entraba en los personajes, falaba por un director, ¿qué hacer? Trocaba escenas. Yo hablaba, puta, yo quiero hacer esto aquí, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Yo quiero dirigir tanto que una vez con una amiga francesa, de mi y la mía enamorada, ella venía por aquí. Y yo fale, voy a filmar con ella. Tipo, casi que rapté ella, brigué con mi enamorada, rapté ella, le ve por un estudio y yo hice un trabajo de poesía visual, digamos, uh -huh. que ainda continúo editando. Y desde aquel momento fale, yo quiero dirigir. Yo uh -huh. siempre te veo historias en la cabeza y yo yo quiero dirigir. Uh -huh. Ahí conocí un amigo meu, eh, mexicano, mexicano no, perdón, eh, chileno. Él ya dirigía, mas estaba haciendo montaje y hablamos, cara, vamos a hacer juntos un proyecto. A gente comenzó a hablar, sí, sí, sí, él moró en Argentina ocho años, es de Chile, mais moró y estudió cine allí. Entonces, eh, a gente brincaba mucho con Piazola y con uhum. la música y ahí vio Sin Crasa Argentina, antes que hablamos, vamos a vamos llamar tango. Y a gente comenzó a, a nos vendernos para productoras que yo trabajaba y que él trabajaba y acabamos comenzando a filmar. Y desde el primer filme fue tipo una festa, sabe? A filmagem, la previa, fue increíble. Y os dos falamos, puta, estamos feitos para esto aquí. Entonces, eso mostra toda la en del recorrido que você faz. Y aquí es donde agradezco a mi terapeuta en falar que todo ese camino torto para llegar a un punto tiene una bagaña diferente, que es você hacer el camino recto. Entonces, ahí nació el Tango há dos años atrás y a gente comenzó a filmar eh, publicidad. Que a gente fala que es un poco prostituta del sistema de San Paulo, más, con todo respeto a prostitución, más eh, que a gente fez uma, nuestra primera curta metraje ahora, a tres semanas, aquí en previa pandemia. Uhum. En plena pandemia, a gente fez una curta metraje, casi vomitada también, no pensamos su roteiro, no pensamos la idea, juntamos sus actores eh, y comenzamos a filmar y, y salió a nuestra primera. Ficción. experiencia cinematográfica de ficción feita por nos okay. porque a gente siempre falaba no vimos un cine blá bla bla bla pero no hacíamos cinema así que eso primero que a gente un cine que a gente está feliz para un caralho y, y, y gostamos para caralho. estamos editando ahora así Boa. que de aquí a un mes ya tenemos su filme ahí pronto ok uh, fue tango dar otra cosa y e no en este camino todo desde a fotografia no início, à, à publicidade e ao cinema. Onde é que foi ficando a ilustração, a gravura, tudo isso no teu percurso, uh, pelo menos durante estes últimos oito anos em São Paulo? Onde é que isso foi tendo lugar e como é que tem evoluído? Foi legal porque é, nunca deixei isso. Sempre teve um caminho paralelo. Esta questão de ter várias facetas, vários amores pela arte, né? en la vida, hace eh, que un consiga transitar un camino en, una, en varias rectas paralelas, uh -huh. ¿sí? Entonces, nunca dejé, a veces brigaron por se cruzar los caminos y hablar cuál es su más importante, que era donde, yo quiero ser artista, ¿sí? Entonces, ¿por qué dedico tanto tiempo a, a publicidad y a filmación, al uh -huh. cine? ¿eh? Eh, entonces ahí lutaban, yo quiero escribir poesía, ¿por qué fazo tanto grabado y tanta pintura? Eh, aquí en San Paulo, un que ten que es cosmopolita, entonces usted tiene acceso a mucho mayor cosas de cultura y educación que tenía en Buenos Aires, que en Buenos Aires tiene muita. Mas yo quedé muy próximo de fotógrafos que hacían su laboratorio, que hacían ambrótipos en placas de vidrio, con, con plata. Y yo quedé muy próximo a grabadores. Uh -huh. ¿sí? eh, mi enamorada es artista plástica, Faiz Grabado, y él un día me llevó eh, a un atelier de grabados. Y eu fiqué apasionado cuando vi a placa de cobre. Y hice la primera vez un trabajo de cortar con metal la placa de cobre. Y para mí fue una experiencia eh, orgánica, sí Porque fue tipo, vosé diseña y aparece en, en un papel. El diseño, você está oliendo un diseño, sí, un sí. eh, proceso, do grabado, tiene lo que tenga fotografía, cuando vos tiene que revelar y aparece después esa imagen, yo ¿sí? sí. estoy un, po un poco en contra del proceso digital, vos ah, pega ah, una ah, cámara y tirar ah, 600 fotos y você ya verela y, y editarla, me gusta la magia, me gusta el realismo mágico, entonces Ahí aparece la magia con la química y con, por ejemplo, en la fotografía donde dice vos tiene que medir, en 36 chapas. Si yo quiero tirar una foto en vosotros ahora, voy a estar oliendo a vosé y voy a estar esperando que el, el guardasol de fondo haga una forma que sea interesante para mí. Sí. Voy a estar esperando ese momento y cuando el momento está, yo hago un clic. Y yo, hasta no acabar las 36 chapas, voy a esquecer de esa imagen» y voy a volver a lembrar aquel día de pegar el rolo. Uhum. o mismo tiene el grabado. El grabado, casi que diseña en el oscuro, ¿sí? Porque vos bota en ácido y ahí aparece la línea que está haciendo. Tiene un proceso súper interesante sí. que... que yo fiquei apaixonado por eso. Fico apaixonado ahí de la magia. Para mí sí. tem, tem, se precisa de magia en algunas cosas. sí. ¿sí? sí, sí, sí. Entonces... Eh, por eso fui apasionado por grabado llegando allí. Mas ese camino siempre esté paralelamente a lo que yo hacía, lo que yo hago, que es cinema. Si, si, si el cinema da grana para mí, ¿por qué yo quiero ser otra cosa? Uh -huh. Entonces, aceite la pintura, el grabado y la fotografía como un camino paralelo de hobby, que uh -huh. me iba a dar la libertad de hacer cuando yo quería, cuando yo sentía. Claro. Y no tener una obligación de trabajo, de presentar en lugares. Entonces, convive perfectamente con mi vida, porque mi vida es, eh, es cíclica. Uh -huh. Cuando yo filmo, yo, por ejemplo, publicidad, no existo por dos semanas. Cuando yo hice ese cortometraje en Agora fueron dos semanas que sumí un planeta Terra. Uh -huh. Ni lavaba los platos, los platos, era mi pila de platos en la cocina, era tipo, inmensa, y yo no existía por tres semanas. Uh -huh. más a semana número cuatro, yo tenía un tiempo entero para mí. Uh -huh. Entonces, mi vida es ese ciclo que me lleva o extremo cuando yo trabajo, pero cuando no trabajo me da libertad libertad de continuar creando. Sí, claro. Entonces, eh, constantemente grabo imágenes en mi cabeza que yo digo, puta «¡Esto voy a hacer después!» Y yo consigo conservarla en mi cabeza, entonces convive con lo que yo hago. Sí. Y hasta a veces se cruza con un cine, mismo que boto mis pinturas a veces no que yo filmo, ¿no? Sim, sim. Então convive perfeitamente nesse caminho paralelo, sim? Sim. vamos a chamar de, de, de menos importância, digamos. Sim. e Agora duas perguntas numa. perguntar se vês muitos filmes nessas horas em que estás, consegues estar tranquilo, nessa semana baixa, digamos, em que tu paras e começas a existir. Se vês filmes e se esses filmes muitas vezes te inspiram depois então a, a criar as outras coisas? Sim, sim. Eh, yo fiquei apaixonado con tu texto sobre el cinema, ahora uhum. en la pandemia, que vos iba a ir al cinema uhum. y que vos va una vez por semana aquí en una religión. ¿sí? Eh, yo gosto mucho disso. Yo, cuando trabajaba en cinema en Argentina, yo no tenía esa paixón, uhum. eso es una verdad entre nosotros. Eh, yo gosto de ver el cinema, yo vejo mucho. Y cuando yo trabajaba en cinema en Argentina, yo tenía un carnet do sindicato en no el cual eu pagaba 30 centavos en chino para ver un filme. El ónibus costaba 70 centavos, yo pagaba 30 para ver un filme. Entonces, a veces veía un filme, tenía que esperar alguien 20 minutos y e entraba en otro filme, solo para ver 20 minutos porque costaba menos que a pasaje. Entonces, eh, ahí comencé con esa pasión de ver muchos filmes en cine. Maiseu no tenía una regularidad con cine. Eh, yo siempre que puedo, yo voy eh, en los últimos tiempos. Yo conseguí, conseguí ir una vez por semana, pero yo no tengo esa religión. Yo uh -huh. aprendí a ir a un cinema socino también. Yo gosto, mas ainda yo tengo él como pintar, como pintar como un joven. Sí, Mas si sí, consumo mucho cinema en mi casa y en mis tiempos, pero esa diferencia que te falo de que yo tengo es más azarches para mí son más abrangentes. Tal vez yo estoy. Tres semanas con un libro, sigo leyendo un libro y en ese periodo no veo filmes. Eh, prefiero ver pinturas, ir a un museo. Entonces no tengo una disciplina para con, consumir cinema. Me hace consumo mucho. Ahora, de fato, a conversa con vos. que medio apasionado también, medio interesado en, en, en los grupos de cinema, tanto que monté un grupo MEU. Para hacer debates con amigos de cinema que trabajan en China Y allí gente yo con un filme y hablamos un poquito, tanto que aprovechamos uno de un ciclo de vocês. Ay, <risos> yo eh, <risos> que era Poetas Malditos. estaba ah, de Flores do Mao. A Flores de Mao, exacto, de Baudelaire. Sí. Y fique interesado por esos filmes, comencé a ver y, y comenzamos a brincar un poco de eso. Entonces, hoy en día estoy consumiendo mucho más cine con una frecuencia un poquito mayor. Mas no es una disciplina para mí, yo gusto de me alimentar de un libro. Sí. Y en ese libro, la imagen de qué poder hacer, de, uh -huh. de un Ajá. Uh -huh. eh, mas sí, si yo fico muy. Yo tengo un problema que fico inspirado con todo. Yo me leí una vez Man Ray, una entrevista de Man Ray que tinha, y él me hablaba que no podía ir más eh, a un museo porque él llegaba y veía 40 ideas, ¿sabes? Y era como. tenía que parar, y yo. E eu sofro disso. Eu sofro de ler um livro e falar tem tenho esta ideia. Ver uma pintura e ter esse... ver um gato também de uma planta <risos> e falar tenho outra ideia. Então, eh, eu gosto de consumir cinema. Consumo muito cinema, mas não tenho uma frequência e, de fato, às vezes tomo um pouquinho de distância. Aham. Combino muito com livros, né? E com... Sim. Okay. E então agora, depois daquela conversa que nós fomos tendo, uh... Veio à cabeça depois falamos falarmos do Kaurismak e não sei o que o Roy Anderson e foi super. Maldito Roy Anderson! Sim, e foi super imediato, não é? Foi bateu e foi a isto. e, e fala-me sobre isso, sobre esse processo. Sim, eh, puta, eu acho muito interessante porque eu até ainda estou descobrindo. Eh, Meus intereses, uh -huh. ¿qué es lo que une todo eso? Ahí, tanto que fue una conversa con José, que veces te vi en el comienzo de, este, de esta propuesta que José me face que para mí fue comenzar a abrir un poco más esos sentidos. Y yo tengo una cuestión con, con, eh, con agonía, digamos, uh -huh. ¿sí? con lo que, que perdura un tiempo, ¿no? dilatar un tiempo, ¿sí? Yo siempre tenido un problema con horarios, puntualidad y um tiempo es eterno. Lembro una vez mi sogra me para para mi enamorada que yo llegaba tarde y ella me dijo: 'Você no entiende, Eli'. Para D'Artagnan, el tiempo es elástico. Cuando vos entienda eso, va a va poder convivir con él». Y yo dije 'Puta, está muy cierto, es un fucking problema, ¿no?' Con yo consigo tener puntualidad y tal, Pero para mí, el tiempo es elástico. Yo ainda no. No descubro el origen de Aquilo, pero me gusto de cosas como el purgatorio terrestre, digamos. Esa cosa que es eterna, elástica, y se prolonga demasiado. Roy Anderson es un director que tiene eso, que le muestra crudeza de la vida, jugada en un tiempo eterno. Tanto que el take de él dura cinco minutos sobre un cara hablar, ¡Ten agua! Sí. Entonces, en ese tiempo que él mostra un cara tendo agua, por detrás acontecen milhares de cosas. Yo gosto del cine nórdico eh, y de este mundo do, do exquisito, do diferente, que no queremos ver. Oye, que tengo, tengo un, un poco de, de insistencia sobre aquellas cosas que están y que no queremos ver. Es casi como amor muerte, ter medo de morte muerte o pensar que no existe, o ter miedo de la finitud y cuerpo, pensar que no existe. Entonces, con eso, la putrefacción para mí es una cosa maravillosa, que a gente no asume, no, no, no, no percibe que ella existe. Eh, entonces, siempre me de, de esa cuestión de la carne, de la putrefacción de la carne. Eh, yo creo que tengo un problema porque mi padre faleció cuando era, yo tenía 16 años. ¿sí? Entonces, yo creo que de esa cuestión de no ver él eh, se deteriorar. Es casi como... Eh, salvando distancias con eh, Nietzsche, por ejemplo, era ese Upai que tuvo un, un derrame cerebral y ficou, eh, tocaba el piano, todo, y él y vio a él en estado vegetativo y para él fue un shock. ¿sí? Para mí, Meupai fue una sumió de golpe, una cosa repentina, un infarto. Yo nunca percibí más, a partir de eso comencé a pintar velios, todo lo que pintaba eran velios. Pintaba mucho velo y amaba las arrugas, las personas, y gustaba de gran a mi abuelo y ficar oleando y para mí era un grabado una peli. Y tal vez era esa falta de Belice, no me upai, digamos, en mi imagen, de hoy tanto que yo, a veces me pregunto, ¿qué voy a hacer cuando EU for mayor do que me que sí. No sí. falta mucho, de hecho, a que vieron 45 años EU. Yo... 38, mas entonces tengo una cosa con Afinituyi muy fuerte. una luta que ainda tengo con Afinituyi. Y e yo pienso que Roy Anderson mostra eso: mostra personajes cuasi muertos. El maquia de Branco, personajes parecen que ya morieron y e ellos no saben. Entonces, tengo una burla constante con Amorchi, con la putrefacción, con la perda, con el fracaso. Que u admiro y augusto gosto. lo que ven también da la ironía y de la idiosincrasia argentina, de tener algún momento un, un país ejemplar, tu primer mundo, y caer, y ningún hablar, caímos, perdimos, vamos a asumir. Hoy en día pasa lo mismo con Italia, con un director Paolo Sorrentino que fala de la decadencia de Italia. Sí, que alguna vez Fellini comenzó a hablar y hoy en día habla de la decadencia. Sí. Roy Anderson tiene eso con un ser humano, tanto que tiene una trilogía que se habla de los vivos, ¿no? uh -huh, sí. que es maravillosa, que son eh, Song from the second floor, eh, Le Vivant, no es Le Vivant, y tiene otra que es maravillosa, que es Upombo eh, paró sobre la rama a reflejar sobre la vida. Y hay constantemente una burla sobre qué es lo importante de la vida, ¿no? cuál es su tiempo, cómo es su tiempo de elástico y qué vamos a hacer dentro de ese tiempo. Yo admiro, eh, eh, los nórdicos tienen eso de, de, de, de tracer o exquisito, tiene un fin border, sí, sí total, de, ese, de asumir ese lado de, de que, que un plomero se agacha y vea, como se llama? Fenda dudabunda, entender Y sabemos que es así, que las personas peidan, que las personas fican ferias, fican idiotas. ¿sí? Y okay. eh, yo creo yo que Roy Anderson freia en el tiempo aquilo y muestra para nosotros esa crudeza que la no que no quiere ver. Entonces, yo creo magnífico, magnífico que él trabaje aquí en una pintura. Si sí. vos sí. ve son todos planos grandes que él y abre y vos ve absolutamente todo en foco. Sí. Entonces, eh, es una imagen donde él está mostrando todo en tiempo real. Acuérdense todo. Él no hace plano de detalle. ¿no? no va a los ojos del personaje. No va a las manos del personaje. Él entrega una pintura para que usted aprecie la entera. ¿Qué está aconteciendo en el fondo? Tiene tanta importancia cuando tu cara o protagonista está sentado la frente, falar. Porque todo es igual de importante. Sí. Eh, yo gosto mucho de trabajar con. con, con eh, eh, grandes angulares y, y, y todo en foco, vaya maravilloso, es una pintura lo que él hace, eh, yo que muy atraído a eso y tengo otra conexión que vos me fez descubrir que él trabaja mucho con los metales, uh -huh. tanto que en, en nos le vivamos, eh, él trabaja mucho con eh, los metales de vento, de sí. muchas personas tocando el instrumento y yo siempre te vi ese contraste vosotros. Siempre te vi ese contraste entre la carne, la putrefacción y e los metales nobles, como el cobre. El cobre es donde yo o los grabados. El cobre es un um instrumento. La sí? um de de, música es una arte indescriptible que transmite cosas fuera de las palabras, fuera de las imágenes. Eh, entonces yo creo que tiene una potencia de, de, de, tan con, eh, contrastada que es casi surrealismo, ¿no? a carne y el metal. Uh -huh. Entonces siempre brinqué con, con esos dos caminos, ¿sí? sin, sin percibir Y ¿no? eh, Y creo que Ryan Anderson tiene eso ahí, tiene, tiene eso que para mí es, es la combinación ideal. Sí. Y este trabajo que tú hiciste, que es también una combinación, es también una síntesis, Seria, em princípio, uma síntese desses três filmes? Dessa trilogia? Seria o Dirias que a tua base para esse trabalho foi a trilogia? Sim, sim. Sem dúvida foi a trilogia. Eu tentei romancear com o primeiro filme dele que se chama, acho que uma história de amor, que fala de uma história de amor de um casal de crianças. Okay. Sim? Más cuando el filme acontece, vos percibe que él está hablando de las familias de ese casal de crianzas y, y, y da otra vez ese contraste, la familia poderosa, bien situada, uh -huh. eh, donde todo parece maravilloso, mas no es, y, y muestra a familia humilde, eh, con, con problemas sociales, más donde todo parece maravilloso, donde uno acredita que es maravilloso. Uh -huh. Entonces, tiene un contraste poético tan fuerte que para mí también... Influenció, mas este grabado que eu tiene una relación directa con esta trilogía de que habla No Isos Vivos, eso que él llama a los vivos, a trilogía. Nosos Vivos. Es un filme, ¿no? É do... um filme. Mas é un filme. The Living. Es de la trilogía, ¿eh? Sí, You the Living. se Sí, You the Living de Levante. Claro, de hecho es su intermedio que él hizo. Hum, ok. É, porque... E o último é o do pombo, não é? Um pombo sem... Centro... Exato. De fato, se você vê, tem tipo sete anos de separação entre os filmes. Uh -huh. O primeiro filme que é, é Songs é? The, from the não, sim. Second Floor. Sim, é no ano 2000. Depois, 2007, ele fa... faz Du Le <risos> E 2014, faz o último. Então, acho que ele depois falou, é uma trilogia, porque acho que só no último ele bota o terceiro acto da trilogia uh -huh, okay. é, dos vivos, né? Sim. Então, ele tem, ele, seu trabalho sempre fala do mesmo, só que agora falou, vou fazer, isto um, é es uma trilogia, porque tem muita relação, mas eu acho que ele sempre está falando do mesmo. Eh, do, do, de esta decadencia viva, né? de nois decadentes, no? No, nois los vivos es, es una decadencia absoluta y a eh, Tanto que tiene una cena que comienza con un cara que tiene un infarto en un avión né? y está todo el mundo preocupado de dónde mierda le vamos a Ate que en un momento a mujer, a Garzonechi que está atrás, dice: Pregunta, ¿de quién es ahora? ¿Quién quiere esta cerveza y este sanduíche? ¿Qué es <risos> E está o comissário da bordo aí e fala, por quê? Ah, porque ele já pagou, então está aqui. E o cara fala, com um cara no jão a ponto de morrer, fala, quem quer esse sanduíche e a cerveja? <risos> e um velho de atrás fala, eu quero a cerveja. Tipo, como, está mal o que eu estou cara vai, pega a cerveja e vai embora. Então, essa ridiculização de nós vivos para quando a morte é magnífica. Sim. Yo creo que todos los filmes de él tienen esa cuestión. faz mucho hincapié en esa cuestión. Sí. Es, es maravilloso. Yo creo que sí, que un filme que yo hice es una síntesis uh, perfecta, a grabura. visto. A gravura, porque yo intenté sintetizar también. Fue un esquema de varias cosas y un proceso de grabado súper longo. Uh -huh. Yo conseguí hacer un poquito una, una, una, una conjunción de todo y tenté tener la fuerza y la simpleza que él tiene. ¿no? Uh -huh. De haciendo filmes, que, que fue un, un trabajo más difícil. Pues maravilloso, entonces. Uh, no sé si. Ahí? Esto es ves ahí? Esto es mi pequeño atelier Luz Bolo. ¿sí? Uh -huh. ¿Se percibe? Sí, Mis sí. amigos, los jaguares. ¿sí? Algunas obras. Y esto es un poquito una cosa que falamos que antes no conseguí. Por ejemplo, aquí tengo uh -huh, sí. la brincadeira de. Du metal con la carne, con un animado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que, eh, que es eterno, digamos, de alguna manera, ¿sí? os dura mucho con lo efímero. Sí. Eh, este trabajo que ustedes justamente está uniendo os dos. Me siento ya muy complejo para cómo Roy Anderson mostra eso. Ajá. Eh, esto es un poco un mundo de, de, de, de, de un realismo mágico, puntos de García Márquez, Cortázar. Eh, Influencian lo que yo hago. Mm. Estas son todos pruebas. Aquí otra vez, a conjunción, ah, sí. la carne sí. o animal con metal. Sí, sí. Entonces, yo intentaba traer de algún jeito, bueno, a de la carne con algo más político. Yo de algún jeito tentaba traer con la fuerza que él le da, ¿eh? casi vomitado. Esto es un poco la idea de que siempre estoy intentando contar historias. Sí. sí. Acá também a metamorfose né, do, da religião com os porcos, e, e esta é uma história bem, bem doida de um sacerdote que era inocente, um nome. E o trabalho de gravado tem muitas provas, olha aqui, ó, fazendo provas e analisando e votando. E da arte, normalmente estes trabalhos de, de gravura e não só, mas normalmente eles levam-te muito tempo de estudos e ensaios e, e trabalho prévio, ou às vezes chegas lá e é um bocado como aquela aquela curta de que me falavas que é um, um repente, um rapto e vamos e e faz-se de um, um repente Não, jamais, a Maria que que a gravura seja um vômito, esta é a gravura uhum. que acho que tenho a conseguir ter a força de que tenho um instrumento no animal uhum. mas que já não tem vida o animal, talvez, uhum. porque... La perna eh, está desprendida, está ¿no? pero tiene una fuerza de dirección que yo es súper interesante, y tiene un grito con vermelho né? de, de relación, y creo que tengo una relación sutil en cuanto a vísceras también, sim, sim, de cuál es la similitud entre las dos cosas. Entonces tengo un diálogo directo entre la carne y un instrumento, un metal con un efímero del ¿eh? ser humano. No, fue un trabajo complicado porque yo tengo todo esto que tengo aquí son copias, por ejemplo, que tuve que hacer Ajá. para llegar a eso. Y son como trabajos eh, que tengo que hacer secuenciales. ¿eh? Sí, sí. Primero pienso el diseño, pienso un diálogo entre dos cosas, que eso es un trabajo casi surrealista, ¿eh? De cómo dos cosas que no tienen nada a ver con mundos, tienen una relación, ¿eh? uh -huh. Y todo esto son pruebas y son pruebas, pruebas que hay que hacer, eh, de, de medida, de dónde va. Pero el proceso es bien cumplido, mismo desde cuando vos ella la imagen pronta, uh -huh. eh, en tu cabeza, falo, aquí está el esquema inicial, Ajá. ya varias partes, de hecho, descubrimos. <risas> sí. De hecho, tiene unos diseños originales donde un polvo sale directamente del instrumento, pero eh, quería encontrar una simpleza en él y acá hay un juego de, de entender de cómo va esa superposición. Uh -huh. eh, entonces digo, el esquema es un... cocores ah. de que falan do, do, lo que yo quiero hablar, ¿no? hay un montón de pruebas y un montón de caminos que tengo grabado, que es un poco eso de magia que vos falaban, ¿no? es. Cierto. Goya hacía mm. grabado, eh, entonces hay un proceso de trabajo con metal y con químicos que le va tiempo. Hemos mm. veces falado que sufría un un hacer un grabado, ¿no? que hacer sí. un grabado es como vos tenés que entenderlo, cúspilo, no es un diseño que aparece. Claro. Directamente. Bueno. <risas> Vocecitos iniciales. Y acá está, esto es la placa, placa, por ejemplo. Ajá. Que es donde la placa en sí lleva muchos procesos, ¿sí? Desde un momento en que... Ah, no, esta es otra placa. Esto es cobre, ¿sí? Ah, ese, sí, sí, sí, sí. Entonces, el trabajo, que, que, a diferencia de un papel, es que vos tenés que preparar la placa, ¿sí? limpala con... con, con Combina agri y sal para dejarla pulila para que esté ya bien, y después você mete un moto umbreu nela, sí, para que quede oscuro, y después você comienza a grabar con, casi que es una faca, sí. que es una punta de metal. Uhum. Você corta un metal, o trabajo es cortar un metal. Era esta la pregunta del tiempo, del proceso, sí, ¿no? No, um. sí, bueno, por ahí también, mas sobre todo do concepto, o conceito te leva um tempo de estudo e de trabalho, mas sim. É, o que mais leva é o conceito, exacto. o processo físico, digamos, com a placa é uma semana. Hum. Você preparar a placa, pulir-la, pulir botar o breu, queimar fazer o desenho, é, volver a queimar botarla botar -la em ácido e imprimir é um processo longo, que, que, que são quatro dias de trabalho mais ou menos, pero su proceso de pensar, digamos, que comenzó desde tu propuesta, de sí. qué es, eh, o con qué eh, película, filme, se identifica, digamos. ¿no? Sí. Entonces, desde aquel entonces fue redescubrir lo que ufaso, por qué ufaso y qué u gosto de lo que veis en los filmes, que es un trabajo que no siempre hacemos, ¿no? Eh, entonces un tema autocrítica que usted precisa hacer sobre el trabajo para entenderlo. Todo ese proceso llevó desde ayer que ven falando há dois meses, a dos meses, más o menos, desde a propuesta hasta entender que Roy Anderson era un cara que hoy hoy me identifica hablando de cine Tanto que quiero filmar y e hacer un um make up los los personajes en estáticos, <risos> ¿sabes? E y blancos. Estoy medio pirando con eso, más entonces llevó un um largo proceso. Eh, para eu digerir esa obra y llegar a una síntesis, cuanto más simple esa obra, más difícil es. Para mí es mucho más fácil, era un instrumento engulindo un animal, un animal engoliendo... Pero <risos> para llegar a una síntesis, entender cuáles son las partes importantes para contar, fue un proceso largo. A veces, eu cuspo cosas, pero cuspir cosas inconscientes, como serpiente trompechi, digamos, es más fácil, pero cuando você eh. precisa tener una, un, uma, uma, digamos, un origen, que... sí, você precisa pensar más. Para mí, eu sí. demoré mucho en pensar, pero cuando tuve a imagen un pombo, que la perna representa un pombo eh, de una manera muy, muy clásica, porque son diferentes a perna de un pombo, de, de una águia o de, sí. un, de un canario, sí. eh, y mismo es un elemento que ve cuando você come un animal lo que descarta es la perna, principalmente. Uh -huh para hacer macumba, tiene esa perna, entonces uhum. es un símbolo muy fuerte. Una vez que llegó el símbolo, sobre los dos elementos, un instrumento es el horn francés, porque tiene que ver con el movimiento y las vueltas que él tiene, él tiene una similitud entonces, con dices, las tripas, las vísceras, sí. exacto, entonces eh, cuando yo sube los dos elementos, fui a hacer y comencé a experimentar lugares, tenía cabeza también como mostré ahí, pero sí. ese trabajinho de ya vomitar la idea fue un mes, digamos. Sí, ah, en assim, total. la ciudad, custa cuesta un poquitín a veces, ¿no? Custa caro, menos es más. Menos, menos e es más, exactamente. E, y ese fue el trabajo que, que demora. Voy a mostrar aquí... Yo hago grabado, ese es un cara que se llama, eso este es giro grabado en madera. Uh -huh. Y ese y este cara se llama Ulises del Bosco, que es un artista uh -huh. acá de acá de Brasil, que es increíble, que yo aprendí mucho con él. De hecho, hago uh -huh. en el atelier de él, que es okay. un artista que se llama Pirachinilda. Okay. Y él fue un, un digamos, me instructor e inspiración. Y él fue lo que un día me faló, olhando ese que está ahí. Me faló, uh -huh. cara, você, todo lo que usted faz es una capa de García Márquez, ¿sabes? Todo lo que usted faz tiene realismo mágico. Y yo e, e ni había hablado con él acerca del realismo mágico. Entonces, yo que siempre entro por, por ahí en este mundo de creación, de la magia. ¿Dónde está a magia no Y las e cosas fluirem, sí. Exactamente. É, pois olha, então já tínhamos que te agradecer de qualquer maneira, mas assim sendo, depois de nos mostrares ainda por cima todo o processo e todos estes miminhos, ainda te agradecemos mais. Eu pessoalmente agradeço-te muito, o teu tempo, a tua dedicação, o teu cuidado, tudo, e, e esperemos que seja só o início. Será su inicio. Yo estoy muy feliz por la propuesta. Estoy increíble porque fue medio una viaje para dentro de mí. Primero, la propuesta. increíble porque yo, hasta ahora, aún continúo trabajando en unir esos dos caminos. Entonces, todo que esa propuesta que venía de usted, del grupo, del, del Cine Club, que fue súper lejos para rever aquello y, ainda, juntarlo más y entender por qué voy para allá. Así que. Fue apasionante, fue muy tolegado a las conversas previas que Jenji tuve, muy enriquecedoras. Y e eso que tiene que ver con ese proyecto de trabajo en em conjunto que tiene el cine. El cine es un um trabajo en em conjunto que tiene que, que escuchar todo el mundo para llegar a un um lugar. Y e esto de Grabás fue un um poco muy, sé, dentro de por qué Faisizo y qué es él e, y e, e presentarme a otros directores nórdicos y e, e entender todo ese camino y e fue maravilloso. Así que estoy feliz para caralho. Con perdón de palabra. <risa>